Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. Hoy os vamos a hablar de un síndrome que afecta sobre todo a personas deportistas y en concreto a personas aficionadas al running. Pero debo decir que sobre todo este síndrome suele aparecer en corredores que se están iniciando. Pues bien, ¿qué es el síndrome de la cintilla iliotibial o síndrome del corredor? Para empezar es importante explicar qué es la cintilla iliotibial. Pues bien la cintilla iliotibial es la parte final del músculo situado en la parte distal y lateral de nuestro muslo y sentándose en la parte lateral de la rodilla y de la tibia. Quien tensa esa cintilla es el tensor de la fascia lata que nace en la parte anterior y lateral de nuestra pelvis originándose en el ilíaco de nuestra pelvis. Es decir el músculo propiamente dicho o tensor de la fascia lata está en la parte superior, lateral y anterior de nuestro muslo y pelvis y es el encargado de tensar la cintilla que llega hasta nuestra rodilla por la parte lateral del muslo. Es un músculo estabilizador de la pelvis y separador de la cadera. Anteriormente hemos dicho que ocurre en corredores que se están iniciando, ya que estos aún no tienen los estabilizadores de cadera como es el glúteo mayor y medio. Estos músculos no están fuertes por lo que van a tirar más del tensor de la fascia lata aumentando la tensión sobre la cintilla tibial y ocasionando dolor en la rodilla. ¿Qué síntomas produce el síndrome de la cintilla tibial o síndrome del corredor? Los síntomas más comunes de este síndrome son dolor en la parte lateral de nuestra rodilla. Dolor que se produce al inicio de caminar o de correr. Es un dolor muy agudo que incluso nos puede hacer cojear. En muchas ocasiones pensamos que el problema viene de la rodilla pero no es así. Por lo general es debido a una descompensación de los estabilizadores de la cadera que hacen trabajar más al tensor y como consecuencia tira de esa parte final del mismo, provocando la inflamación en la zona donde se inserta, es decir, en la rodilla. Rara vez puede aparecer dolor en la parte media del muslo o en la parte anterior y lateral de la pelvis. ¿Qué tratamiento se debe seguir para el síndrome del corredor? El tratamiento es inicialmente médico, mediante la ingesta de antiinflamatorios para reducir la inflamación. En estadios agudos es mejor aplicar hielo, aunque en momentos posteriores es mejor el calor para aumentar la vascularización de la zona y hacer que se recupere antes. Junto con el tratamiento médico, se recomienda iniciar un tratamiento de fisioterapia basado en electroterapia antiinflamatoria y masaje descontracturante del tensor de la fascia lata. Además de lo descrito anteriormente, hay que realizar unos ejercicios para fortalecer los músculos estabilizadores de la pelvis, para que la cintilla esté más relajada y unos estiramientos para quitar la tensión de la cintilla iliotibial. Dichos ejercicios y estiramientos hablaremos en un vídeo más adelante. Bueno.